Aquí retornamos con una artista invitada desde Salcedo, de la ciudad de Salcedo, Ojo de Agua, allá la ciudad de la hermana Miravale, una artista femenina que se está destacando en estos momentos en la música urbana, y ella es Leini, ella, le dicen la flaca del flow, aunque ella ya no es flaca, porque ha progresado, <risa> la pero flaca va... es su eslogan es la flaca del flow, ¿Qué es lo que es Leini. Bienvenida. Gracias por la invitación. <risa> Cuéntame de tu visita aquí a San Francisco de Macorís, qué es lo nuevo, ah, qué es lo que trae. Tengo temas ahí, pero tú sabes que... Varios videos picantes. Sí, sí, lo tengo en Q, porque hay que darle seguimiento a este, que lo está recién recién tirado. Ajá, sí. re, reci, recién, recién. Sí, sí, entonces, por, por, ¿por, qué, ¿por qué? ¿De dónde viene el elogio la flaca de Flow? Tú eras muy flaquita antes. Sí, pero muy. <ríe> la cuarentena me se, dañó se, el nombre. Se, se, <ríe> se, se nota el progreso, ¿verdad? <ríe> sí. Muy duro. Usted Ay, tiene... Sí, eh, entonces quiere decir entonces que comenzaste lo que es la, tu carrera en la música urbana desde antes del 2020. Sí, eh, qué le digo, yo bailaba desde niña, yo bailaba, cantaba en el baño, como se dice, sí. <risa> <risa> y por un compañero eh, me tiré a la música, un, mi compadre que. que el guerrero negro, ¿no? el compañero. No ese, ah. um, sí, guerrero es mi compadre, pero por quien me tiré a la música fue por un compañero que hizo un fixture con él, con ese fue mi primer tema. Se okay. titula La Popi. La Poppy. Eh, Juan Luis. Se llama El Real okay. Nobuya. Okay. Y por él me tiré la música. O sea, él me, me motivó. Te motivó. Y, y viste, viste, bueno, tengo potencial. Sí. Déjame lanzarme. Y vi la aceptación del público. Le gusté. Te apoyan, mu te apoyan sí. mucho allá en, en Salcedo. Eh, la gente. ¿Qué le digo? Sí y no. Sí, porque no, explica, explícame eso, explícame yo, eso. Yo he así? recibido más apoyo en realidad de San Francisco que de Salcedo. Y soy de Salcedo. Y, y, y es, de la capital. ¿Y por qué se ve tanto eso? Que la gente, por ejemplo, ustedes de, de Salcedo vienen aquí a hacerse sentir aquí porque aquí como que lo apoyamos más que lo que está pasando en Salcedo. No entiendo, no, no entiendo. Ah, la misma gente yo de Yo a lo no personal me siento más en familia en San Francisco que en Salcedo porque me han apoyado más. Te acoge el tu y sí. tu último video viniste a grabarlo aquí Lo, también sí. a, a, a, sí. sa, a San Francisco. Sí. Que si está, si tá, si está por ahí el, el último, no sí. el, el de la pica pica. No no, es... no, no el de la pica pica está bien, no está <ríe> no. Está picante de la pica pica. El no, sí, de la pica pica aquí no Y vamos, vamos con el video, seguimos con la, la pregunta. Eh, eh, eso de la pica pica, ¿cómo te surgió? Tú me lo hiciste a mi cuenta, pero para que el público de los osobrosos sepa de dónde vino, porque se oye muy picante, pero realmente la historia es una historia sana. Sí. Eh, yo no encontraba de cocinar, no soy amante de la cocina, no me gusta cocinar en realidad. Y ese día. No encontraba qué hacer y llamó a mi esposo y le pregunto qué él quiere. Y él me dice que, que haga algo rápido, que haga lo que sea. Y me dice, pate una pica, pica. Y yo como que haciendo, cocinando, empecé como a entonar, entonar, entonar. Y en mi mente fui como creando las ideas. La pica pica. Ajá, después que terminé de cocinar, entonces me puse a escribir. Cuando ah. terminé de, de escribir, le mostré a mi esposo porque él me apoya mucho. Ajá. Él está conmigo. Es como tu madre, yeah. Sí. Okay. Él me dice eso te queda mal, eso te queda bien o okay. se ¿sí sabe, él me sí. desde cero. Y cuando le mostré el tema, que se fue en enviarme el tema sola, él le gustó y me dijo vamos a arreglarle esto, esto, así, así, así y vamos a tirarlo para acá ya ¿Te gusta? Y yo sí. Apuntó pues, entonces y... compositora, al, eh, compositora, tú compones todo lo tuyo. Sí, sí. Okay, ahí está. pues Entonces por ahí te el, el último, el reciente que se llama Yo exploto Lo Mío, verdad. Sí yo exploto lo mío significa que ustedes explotan todo claro. lo, lo, eh, como como por ejemplo esto tiene que ver con la, para las mujeres que son emprendedoras que no le paran a nada que explotan lo de ellas sin sin, sin claro, la vida de vida eso, de la cuando claro. le va para allá eh. cuéntame un poquito de de, de de esa canción y el proyecto y lo que tú quieres dejar dicho como dice ella de las mujeres, porque sabemos que muchos cantantes urbanos, la mayoría de las canciones para las mujeres siempre tienen otro sentido que es para eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú quieres dejar de que te diferencia a las demás cantantes urbanas que van saliendo? Eh, yo me identifico mucho por, eh, conmigo misma. Yo digo que yo soy mi propio espejo. El tema, yo ploto lo mío, surgió y estaba trabajando, soy, tengo un salón. Y me puse a escribir, no tenía ya clientes y estoy sola en el salón, no tenía ni las niñas ni en, en casa. Y dije, pero yo soy una mujer emprendedora, vemos muchísimas mujeres que trabajamos más que los hombres, y déjame empezar a escribir. Empecé a escribir, escribí borré muchísimo. Y todo lo que digo ahí es, se trata de mi vida, de, de verdad. Vida, de vida. Yo digo un pedazo del verso que, que aunque tú me ven pasola y tú andas a pie y yo no te doy bola, <risa> yo tengo una pasola <risa> claro. Yo en realidad tengo una pasola okay. ahí que yo me muevo. Y todo habla de mi vida personal, en realidad. Sí, ah, que sí te, es. Te, te en mis temas, problema. sí, yo me mis temas yo le escribo como que para mí que algo de mío. Okay. ¿Ya tus temas están pautados en las emisoras? Eh, no. Eh, Ese pero... sería uno de tus proyectos, ¿por qué no? ¿Qué le digo? En las emisoras yo lo he enviado, que no apoyan. Pero mis temas todos están en todas las plataformas. Están cogiendo las plataformas digitales. O sea, sí. ¿tú, has hecho tú has hecho el acercamiento a, la a diferentes emisoras, por ejemplo, allá mismo en Salcedo. Que sí, a una a sola, pero no, no todavía me dijo una vez eh, que fuera una entrevista, fui, no estaba. O sea, me, es como falta de coordinación sí. y falta como de, de eh, vaina. De que lo esperara, lo esperé, no no llegó nunca y me okay. fui. O sea, como Después que, que es... a los nuevos talentos ya no. ¿Sí. ¿Eh? Sí. O sea, ella quiere decir como que allá ense como mm, que a los nuevos talentos como que no, no le dan tanta yo. prioridad. Como no. que. No hay ese apoyo de corazón, como por ejemplo, no. ven para acá, baby, esto y esto, sí. y esto. Eso es lo que ella trata de decir, pero y debería de ser lo contrario, porque entonces si ella se pega y, y ahí entonces quieren buscar el lado, eso es lo que... Sí, hacemos. que ella de Salcedo, ahí razón de esos municipios y provincias pequeñas eh, que surgen talentos como ella, entonces desde ahí se le puede dar el primer apoyo, el primer empuje, sí. la primera proyección eh, en, la, en, en su carrera. Sí. Entonces ya después para trasladarse... A sí. un mercado, Eso, sí. exacto. Ya para trasladar a un mercado de sí. mayor como este San Francisco. Sí, de pero tú sabes que las cosas han cambiado muchísimo. Ya lo he titado y usan más las plataformas digitales que la misma misión. Y ese tipo de cosas. Bueno, Lenny, háblanos de este video, ¿verdad? Yo exploto todo. Ese es tu tema más reciente. Sí, yo exploto eh, lo mío. Yo exploto lo mío, sí. <risa> <dice>, Eso <risa> es <risa> Reddix, Yo exploto lo mío, yo exploto yo lo mío. Así es. Entonces, háblanos del productor de este video y dónde se realizó este video. Es aquí, en San Francisco de Macorís. Mi productor mm. es W. Phil. Él es de Moca. Sí, muy duro, muy duro. Sí, y el video sí, se realizó duro. aquí, en San Francisco de Macorís, con los muchachos que me dieron sí. mucho apoyo. Eso fue aquí. Ahí estaba la, la familia musical. Sí, y, sí ¿no? apoyada. Sí, la, 56. Elf, 56. sí, sí, Ah, sí. Vamos a ir a escuchar un poquito de este tema. Yo exploto lo mío, lo dije bien. <risa> Puro el video, como decía sí. Angel bien para las mujeres. Me acordó de una canción insuperable, de y que no ah. eres tú que me lo pagas claro que no. Esa si no, <risa> <risa> <risa> es lo, lo, lo, lo. ¿y ¿con qué artista te gustaría hacer algún featuring de estas chicas que andan ahora en el medio bien picante últimamente? Femenina, femenina. femenina. Con la perversa. Ay. ¿Y por qué con la perversa? No sé, yo como que me identifico ¿Te con la identifica. Ella? ¿El, ¿Eh? el flow de ella. Sí. Y, y con las otras toquichas, por ejemplo, muy mucha. Eh, yo muy, no digo que no con muy muy todo, todo el que quiera. Pero la tuya es la perversa. Claro, claro, claro. Sí, y sí. ha tenido, ha tenido alguna una cercanía con, con, con los managers de la perversa. No, todavía no. Eh, hay que imagínate, bueno. esa, esa gente ahora tan que hay que llegada, ya tú sabes cómo es <ríe> <ríe> que tiene que llegar. A ella. No, sí. Eh, mira, eh tenemos ahí, ¿verdad?, que nosotros vimos de, tu, de tus redes sociales, vimos que compartes con los muchachos del Movimiento Urbano 56, específicamente como tú mencionaste con el, con sí. Riddelfia Slayer. ¿Cómo ha sido la acogida del movimiento aquí en San Francisco contigo? Bien, bien, bien. Todo bien, mucho apoyo. ¿Qué le digo? No tengo ni palabras para sí. expresar claro. lo que siento. Ellos son unas personas muy especiales. Y más ella en, que está en, con lo fuerte. En, en, en mi carrera. No bulto. <risa> lo que es mi carrera, musical. sí, sí, sí, pero yo espero que allá en Salcedo también, tú me entiendes, sí. porque allá, allá hay buenas páginas también de Farándula y ese tipo sí. de cosas que de, deberían sí. hacer seco de, de los proyectos de ustedes. Pero nada, tú, tú lo que tienes que seguir metiendo mano y no claro, parate, sí, claro, y de aquí no. por otro pueblo también a seguir. Lainey, claro la, sí. por ahí tus redes sociales, Las redes sociales, sí. de contacto eh, para la gente en Instagram me buscan como Leine Oficial en YouTube, Leine. Y en TikTok, Leino y Pe. Leino no. no. y Pe. No en TikTok, TikTok señoras. Sí. Atención, pues. Salcedo. Pónganse la pila. Pónganse la pila con la artista ustedes. de ustedes. No y en Salcedo no terminaba. ven a nosotros, pila. En la Salcedo, la salcedo no ven allá, vía Telenor también. Así que pónganse la pila. Claro, apoyen para a Lenny. Que, que le no Muchísimo talento. Así que con ella nos despedimos con su video de Yo exploto lo mío. Yo exploto y lo de mío. Gracias, Lenny, por venir. <ríe> sí, no, lo mío. Lo mío. Tiene que Gracias a ustedes. Gracias, gracias.